Hola chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente con ustedes para eh, hablar sobre, sobre piñata. Como ya eh, vamos a hacer varios videos relacionados con eso. Eh, y una de las um, cosas que me gustaría hablar ahorita es cómo comenzar el negocio de la piñatería. Um, yo he visto acá muchos, um, muchos tutoriales aquí en YouTube que explican cómo comenzar un negocio de piñatería y bueno, yo no me quiero quedar atrás, yo también voy a hacer mi parte, mi parte de colaboración para esos colegas que están comenzando. Primero, ¿qué necesito para hacer yo un negocio de piñatería? Primero y principal, tener las herramientas primordiales que uno necesita para comenzar. Puede ser que no tengas todos los materiales, puede ser que no. Y te puedes arriesgar y, y, y comenzar, por ejemplo, con cuchilla, eh, puede ser esta y un exacto. Eh, grapa, si necesita grapa, aunque no, no es necesario, porque lo puedes hacer con, ayudarte con el tirro, tape, eh, para poder eh, eh, también hacer la piñata sin grapa. No, una buena tijera, pues esta tijera, una tijera esa de piquito. Pequeñas te pueden servir para hacer la, eh, el, los papeles, para hacer los cortes chiquitos a la piñata, para hacer la pelucita, o si la quede hacer tipo peluche, si la quieres hacer corte o al lado, lo que sea, pero el tipo peluche, es bueno tener este tipo de, de tijera, porque si tú tienes las tijeras más grandes, cuando tú empiezas a cortar y chin, se te vaya la mano, vas a decapitar la tira y te va a dar un una cosa interna que vas a querer explotar y vas a tener que contar hasta 10 agarra un respiro y continuar entonces hay que no te pases esos pequeños detalles pues una pequeña y, y evitamos alterarlo antes de, antes de comenzar bueno mi amor y el, el cartón cartón Cartones, bueno, eh, yo tengo por aquí cartones. Y, bueno, esto bueno por fue que estoy haciéndole yo a mi, a mi hija, que es para eh, sí. la de, revelación de, de, de, de, del sexo del bebé que vamos, voy a ser abuela por primera vez. Entonces, se, me, se me imagina dando chocha que estoy. Entonces, estos son cartones, ¿verdad? Cartones. Para los demás de basura, para el manualista es dinero. Entonces, bueno, aquí estos cartones, estos cartones que votan, será yo, esas cajas generalmente desecha en algunas partes lo desecha aquí en chile desechan mucho yo veo la calle llena de cartones yo veo dinero botado bueno eh, eso te pueden servir en venezuela eh, ahorita menos ahorita venden hasta la mamá de, de ellos y, y, uh, si sí pueden este las cajas las venden no desperdicen nada pero si tú estás en Venezuela y quieres comenzar la piñatería, no te detengas por eso. Pídele al chino de, de, de allí o a algún comerciante que tenga una caja dañada No importa, esa sirve. Eh, trata de, de pedirle en varias partes para que... Si es en Venezuela, si ven que tú te estás pidiendo el pedazo de cartón dañado, dice este negocio. Yo se lo voy a vender igual. No. Busca en todas partes, te, tener varias partes donde puedas tú buscar tu materia prima, que es el cartón. Si, si los puedes conseguir de gratis, mejor, porque eso te va a ayudar a que eh, la piñata te genere un poco más de ganancia. No, no, no, no hacer gastos que tú no necesites. Eh, echarte tu caminadita por allí en los fines de semana, un día en, en específico que tú vayas a buscar materia materia material para tus piñatas. Eh, puede ser papel, puede, si vives en un edificio como yo vivo, yo vivo en un edificio, eh, entonces yo busco donde, donde echan la basura si hay cartones, si hay cajas, si hay. En estos días botaron un poco de, de cuadernos porque terminó el año escolar. Y para mí eso fue un tesoro. Entonces, aquí tengo cuadernos que botaron y mira. Hasta hojas que están buenas. Pero bueno, a mí me sirven, son los niños que a veces que rayan por aquí, rayan por allá, rayan por todos lados. Entonces a veces dejan cosas por ahí sin, sin usar. Y yo tomé todos esos cuadernos. Mi hija y mi yerno se rieron de mí porque me vieron que yo estaba recogiendo la basura y pidiendo, mi amor, o ¿para los deje basura? Para mí, no. Entonces, todo eso te va a servir, le va a pedir pues, para... para, para eh, envolver la piñata aquí en Chile cuesta mucho para conseguir periódicos, por lo tanto yo vivo escasando, me voy para, la, para eh, donde botan la basura aquí en el edificio a, a buscar papel, pues me para, digan que soy una loca, pero a mí me, no me importa porque de eso es que yo, eh, de ahí es que yo saco mi, mi, mi, mis materiales de, para la piñata. Entonces, eso... eso el hecho de no estar buscando en basura, el hecho de no estar caminando, a pesar de que no, no es dinero, no te cuesta nada, pues te está costando trabajo. ¿no? Te tienes que durar unas horas sin producir para buscar esa materia prima. Eso también tienes que incluirlo a la hora de hacer. Presupuesto, entonces estamos hablando ya de, las de los materiales: la pega, la pega blanca, cola blanca, eh, silicón líquido, silicón en barra, eh, ¿qué otra cosa? El, el engrudo, el engrudo tú lo puedes preparar, puedes preparar con harina de trigo, lo puedes preparar también con almidón. A mí me encanta el almidón, harina de trigo no me gusta mucho porque. Eh, se pone de onda muy rápido. Si tú quieres, preparar prepara tu hormidón y trata de preparar tu engrudo según las piñatas que tú vayas a hacer en esta semana. Si estás comenzando, procura hacer poquito engrudo para la piñata que vas a realizar. Cuando ya tu negocio prospere, que ya esté más grande, tú preparas más engrudo. Preparas tu pote, un pote que esté bien cerrado y, y tú preparas tu engrudo para... Que tengas allí. Bueno. Eso en cuanto a los materiales. Que tú debes tener. Siempre primero. Antes de, de, de comenzar con la piñatería. Te recomiendo. Que. Tú tienes que hacer una piñata. Porque ninguna persona te va a llegar. Bueno. Si llega, si habrá personas. Que, que se arriesgarán. A, a, a encargarte a ti. Una, una piñata sin ver. Una de ejemplo, pero bueno que tú hagas una piñata, la primera piñata ofrece, si tú, no, si tú no eres muy experto haciendo piñata o nunca has hecho piñata ofrécela a un buen precio casi que, que bueno, casi que regalada pues, para que para que el cliente te va a pagar a ti los materiales para que tú practiques, pero eso sí mi amor, ponle el empeño ponle el cariño, ponle el amor Ponle todo porque cliente feliz, cliente que regresa. Entonces, ponle tu, eh, tu mejor empeño. ¿Cuál es la técnica que te puedo dar a ti para que tú puedas arrancar haciendo una piñata de, de promoción? Eh, puedes hacerle unas una cinco piñatas de promoción de las de la figuras mmm, que estén más a, a, a la moda. Entonces, Tú puedes escoger, por ejemplo, Mario Bros, eh, Mickey. Mickey nunca pasa de moda. Mickey nunca pasa de moda. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver a Mickey? Por ejemplo, eh, una cabeza de Mickey. Que la cabeza de Mickey nunca... Eso sale porque sale. Y la mini, un lacito, una cosa, sale. Que, por ejemplo, eh, el Mickey tiene gestos, ¿no? Esto es el Mickey. ¿Qué ves tú allí? Tú ves una esfera y otras dos esferitas más, que son las orejas. Las orejas, eh, que vas a hacer, ¿Vas a hacer tu círculo círculos. Eh, puedes buscar la figura en, en, en, en internet. Eh, ahí es que en, en YouTube hay muchos tutoriales como tú puedes imprimir las hojas del de, eh, tamaño que tú deseas para preparar tus moldes. Yo después voy a hacer un video de tipos de moldes para que tú puedas tener tu, tu, tus moldes ordenados y que te puedan durar. Porque hay muchos tipos de moldes. He visto muchos tipos de moldes, pero no he visto el mío. Mi, mi molde, el tipo de molde que yo utilicé en Venezuela, pues yo no lo he visto aquí en YouTube. No lo he visto. He visto de infinidades, infinidades, y no he visto el que yo, el que yo diseñé porque por ser yo, yo sí eh, mi papá era eh, publicista y, y apliqué una técnica que él usaba para timbrar franela y eso me funcionó. Bien, bien, bien chévere. Durante bastante tiempo las los moldes me duraban hasta 15, me duraban hasta 15 años uno de ellos. Bueno, eh, tienes que fijarte en las figuras geométricas que tengan las figuras. Todas las figuras tienen figura, formas geométrica, el cuerpo tiene formas geométricas. Tú puedes ver eh, que, hay, que la cara es ovalada, que aquí este, puedo hacer como especie de cuadrito o un. un, un o hacer un, un, un óvalo que, que me, que me une acá al cuello, que aquí tengo en forma de triángulo, que por acá tengo, no sé, pues un cuadro en las caderas. Tú veas, ve las figuras como figuras geométricas. Primero comienza con las figuras, eh, las piñatas tipo tambor para empezar a, a, a, a, a, a, a tener tus primeros ingresos. Pero antes de hacer las piñatas, tienes que darte una paseadita por tu sector, ver eh, cuáles son las piñaterías que están más cerca o las personas que trabajan con piñatas, cuáles son sus presupuestos, cuáles son los presupuestos que maneja, el tamaño de las piñatas, las técnicas de las piñatas. Y este, ve a todos los tutoriales que tú puedas ver aquí en YouTube. Hay infinidades de, de colegas que trabajan maravilloso. A mí me encantan los piñateros de México. Primero porque México, es, eh, eh, eh, yo siento que a, allí nacieron las piñatas de ahora. Y, y eh, uno puede ver técnicas allí muy buenas, como también en otros países que también. Eh, hay que ver muchas técnicas. Hay demasiadas técnicas de piñatería y tú tienes que escoger la, tu técnica. Un, un, un, uno tiene que tener el sello particular Que cuando la gente vea la piñata Diga, esa es la piñata de fulanito esa, esa debe ser esa piñata Cuando yo trabajaba Pues yo trabajaba mucho con Plumaví Con, con el tecopor Y las personas sabían exactamente Cuál eran mis trabajos Lo podían ver en cualquier parte Dice, No, ese, esa, esa figura en, en, en Plumaví o en copor Es de Yadira Sabían exactamente por, qué, por mi técnica, por la forma en que yo sombreaba, por la forma en que yo delineaba Ya la gente conocía mi trabajo Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar Que las personas conozcan tu trabajo donde quiera que lo vean, sepan que eres tú Y si no saben que eres tú, trata de que sepa que eres tú colocando, eh, Diseñándote un logo, diseñándote, eh, poniendo un nombre a, a tu negocio, haciéndole un diseño, un logotipo, para que la persona empiece a relacionar tu piñata con la empresa que tú estás comenzando. ¿Mm? Eso es importante. Eh, que sea un nombre sencillo de recordar y que... Eh, sea mmm, visiblemente eh, que sea bonito que, que el diseño pueda combinar cuando tú lo coloques o lo ponga allí, pueda combinar con cualquier tipo de piñata. puede poner la etiqueta eh, eh, en la pestaña de la piñata. No sé si yo le puse a esta, pero ponérselo por, menos por acá ¿Sí? porque esté aquí eh, eh, cuando estén reventando la piñata. Los invitados, ¿quién te suele abrir? Ah, ahí está. Ahí está eh, el nombre, están las, de, las páginas de, de, de Instagram, donde tú, tú puedes ubicarlo y ver tu trabajo, y está el teléfono y todo. Eso es importante también. Bueno, entonces ya tenemos, ya te estoy diciendo eso. ¿Cómo, cómo vas a hacer tú el presupuesto? Después que tú ya hayas investigado cómo está la cuestión alrededor, cuáles son los precios que maneja y tú vas a empezar. Yo estoy en mi casa, porque todo el mundo arranca en su casa. Nadie arranca con un negocio. Nadie es tan aventurero de lanzarse con un negocio sin tener cliente. Entonces tú llegas. Eh, bueno, eh, la luz, salen tanto. El agua, salen tanto. Y me dice, bueno, ¿cuál, ¿cuál agua? Vas a gastar agua para, para, para preparar ese engrudo vas a tener que echarle agua a esa broma. Entonces, el agua, la luz, el teléfono, el internet. Mira lo que estamos haciendo. Para promocionar tu trabajo, estás usando internet, ajá, el internet. ¿Qué más? Mm, mi sueldo, yo cuánto quiero ganar el mes, yo también quiero poner mi precio. Bueno, yo al no mes quiero ganar tanto. Bueno, en, entre yo quiero trabajar de lunes a, a, a, a, a sábado o de lunes a viernes. Entonces son tantos días al mes. Bueno, dividido en, eh, dividido de lo que yo quiero ganar entre estos días, ¿cuánto es el día? Ah, bueno, en el día yo quiero trabajar eh, ocho horas. Bueno, entonces, después, al resultado de, de dividir tu ganancia entre esos días que tú quieres trabajar, el resultado de eso tú lo vas a dividir según las horas que tú vas allá a trabajar por día, y entonces ese va a ser el precio de tu trabajo por hora. ¿Mm? Entonces, tú vas a ver, one, one, tu primera piñata, tú empiezas a tomarle el tiempo, ¿Cuánto te tardas tú en, en, en armar una piñata tipo tambor, eh, eh, una piñata con escultura, eh, una piñata eh, eh, con tallado, porque se puede hacer este, con forma tallada eh, una piñata en relieve, puedes hacer otro tipo de relieve con papel, también otra técnica que también se explica en la piñatería. Este... Eh, eh, el, el crear una piñata, inventarte una piñata también eh, requiere un tiempo, de, porque la, el, el, cuando tú haces la, para saber cuánto tiempo tú tardas en hacer una piñata, tú tienes que tomar el tiempo desde el, desde el momento en que el cliente te dice, te sientas a, a o mejor dicho, te sientas a, a, en tu mesa de trabajo a diseñar la piñata. Desde ese momento que tú te sientas a diseñar la piñata. Buscar ideas, porque a veces uno no tiene la menor idea, a veces uno necesita ver a, a sus colegas para ver cuál piñata hicieron en función de ese personaje y, y así ahorrarse un, un tiempo. Y si a uno le gustó una piñata o le llama la atención una de esas piñatas, uno la toma una cosa. Traten de no copiar al pie de la letra, o sea, copiar eh, de manera exacta las piñatas de los colegas. Primero porque una falta de respeto, porque los, los colegas se, se quemaron el cerebro allí creando esa, esa piñata, inventándola, qué sé yo. Eh, eh, a lo mejor no, no la inventaron, pero sí le, le aplicaron sus técnicas que, que, que a ellos les... Y fue producto de muchos años de experiencia, y entonces es de mal gusto uno llegar y copiársela. Entonces traten de, de copiar ciertas cosas, pero poniéndole su sello personal, su propia técnica. No eh, copiar así nomás. ¿no? ¿Para qué? Para que eh, el, el cliente pueda decir: Bueno, me, sí, me gusta este, la piñata que, usted, que, que yo le. le le, que, le pedí que me dijera o la que usted me recomendó, mira, la, la suya es que es mejor porque hay una diferencia. No sé si me explico. Siempre traten de mejorar, siempre traten de. Nunca se deja de aprender en la piñatería. Eh, si creen que ya hice una piñata y nadie le va a enseñar más nada, mejor, o bien de eso. Siempre uno aprende de, de, de, de cualquiera, hasta de que no sabe. Porque una vez yo fui, por ejemplo, la, la técnica que yo tengo para hacer eh, moldes, para, para hacer mi figura, yo la aprendí de una persona que hacía unos trabajos terribles de, de, de telgopor, horrible. Pero tenía una técnica, yo, por ejemplo, en ese tiempo yo, yo, no, yo no tenía una idea de cómo pasar el papel, eh, de, el dibujo del papel al telgopor y en suyo le hacía huequito le hacía huequito huequito huequito, huequito y después le, le rayaba a, a este tiza eh, tiza, tiza esa para escribir en pizarra que usan eh, polvito de la tiza la rayaba y le echaba así encima para que quedaran los huequitos y yo después de dibujaba es un dolor entonces yo veo a esta chica que tiene que, que, que hizo un, el dibujo en cartulina y entonces levantaba las pestañitas, levantaba las pestañitas levantaba las pestañitas para ir haciendo el dibujo así como una especie de rompecabezas y digo, esta mujer, digo, ¿eso, eso se le va a dañar? Y entonces me acordé de mi papá, que mi papá era publicista, como ya le conté, y él timbraba franela. Y me acuerdo que él le tenía una técnica para... o sea... Cuando iban a timbrar unos números, para, más que todo para los equipos de un deporte allí, no sé si eran bolas criollas o no sé qué era. Yo creo que eran bolas criollas, generalmente eran bolas criollas. Este, tenían unos números detrás de la franela y unas letras, una cosa, y en ese tiempo la publicidad estaba muy comenzandito no existía la tecnología que existe ahora, todo era manual entonces él hacía la forma, trataba de darle pestañas que se sostuvieran, entonces yo dije, esta es la técnica que voy a hacerle yo a ese al molde, me pareció buena la idea, pero voy a mejorarlo ¿no? después voy a hacer un video donde voy a explicar cómo es esa técnica yo no la he visto aquí, como le dije, yo no la he visto aquí por, por, por YouTube y bueno, voy a, a, a enseñárselas, ¿por qué no? Pues, la idea es que nos colaboremos y siempre va a haber alguien que trabaje mejor que nosotros. Eso es periódico. Yo tengo ya 30 y 34 años en, en, este, en, este, en este negocio y siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre. Siempre hay que aprender algo nuevo. Hasta de los errores se aprende, aprende uno o sale cosas que uno ni, ni idea. En estos días estaba haciendo. <coughs> eh, an, an, antier estaba haciendo una piñata de eh, Drácula. De, de, de Hotel Transilvania. Ay, me enredé. Bueno, ese. Y me quedó angusta. Me quedó muy angosta, desde el personal pie pidió 70 centímetros, quedó muy angosta. Entonces, se me ocurrió, porque yo, el modelo que la persona, eh, yo le sugerí, tenía un número. Pero, eh, no quería copiarlo exacto, o sea, porque la idea no era copiarlo exacto. Yo quería, el, el, me gustaba el, la idea del, del, de Drácula, de levantado con su capa así, el ancho. Y bueno, voy a ponerle bastante ancho la, a la capa para que que pa, o sea, se vea um, gordita la piñata, no. como era tan largo y tan flacucho, eh, por pues más que yo lo anché, lo puse más gordito nada, tenía que ponerlo obeso, obeso para que se le entras pusiera más grueso, entonces yo dije bueno, nada, voy a tener que hacer el, el número igual como está en el, en el diseño pero voy a cambiarle todo voy a ponerle eh, voy a poner la figura de, de, de Drácula en pluma big para darle mayor mmm, volumen, o sea, que, ten, que, que, que, que tenga, sí, sí, tenga cierto volumen. Y el 2 lo voy a transformar en un monstruo. ¿sí? Y ponerlo así como más monstruoso, ponerle cara, qué sé yo. Y me quedo genial. Yo dentro de un rato se los voy a mostrar o a un video posterior y se los muestro. Porque yo de editar video no soy un carrizo, estoy aprendiendo. Bueno, eh, eso es lo que les, estoy, lo que les quiero decir. Pues después que ustedes saquen todas sus cuentas, todas sus cosas, pongan su sueldo, eh, todo eso lo van a sumar. ¿Cuánto yo quiero ganar en el mes? ¿Cuánto gasto yo en el mes con agua, luz, teléfono, internet? Eh, eh, sí, internet... Eh, porque el sueldo ahí tiene que sacar tu comida y tu cosa. Ajá. ¿Cuánto gasto yo en eso? eso o sea, sumas todo eso. Agua, luz, teléfono, internet, tu sueldo. ¿eh? Tu sueldo. Eh, y lo divides por los días que tú quieres trabajar al mes. Eso te va a dar un resultado por día. Ese resultado que te da... De lo que tú vas a ganar por día, lo vas a dividir por la cantidad de horas que tú vas a trabajar por día. Eso te va a dar un precio por hora de trabajo. ¿Ves? Ya eso eh, es lo que tú vas a cobrar por tu mano de obra. Ojo, es tu mano de obra. Tú no estás colocando los materiales ahí. Tú no estás colocando el cartón, tú no estás colocando papel, tú no estás colocando la pega, tú no estás colocando absolutamente nada de eso. Tú estás cobrando tu mano de obra. ¿Mm? Los materiales, es otra cosa. Porque tú tienes que ver cuánto, la piñata, una piñata de 70 centímetros de, de ancho tal. Cuánto más o menos material se va a gastar, eh, incluyendo la pega, el, el, el silicón, eh, la, la pistola de silicón es un material que se degrada. Si tú vas a usar impresora, se degrada. Si tú vas a utilizar una máquina de corte, se degrada. Si tú vas a utilizar tu computadora, también se degrada porque se dañan. Si tú que utilizar un proyector de cuerpos opaco, yo tengo uno pequeño, yo se lo voy a mostrar. Si no quieren dibujar, es un proyectorcito que lo venden en AliExpress. Yo soy fanática de estar comprando cosas en AliExpress. Me costó como 20 mil, 25 mil pesos, una cosa así. Un poco más de. Creo que fue como 25 dólares, algo así. Es económico. Y es genial. Eso es para proyectar películas. Para mí me interesa proyectar películas. A mí me interesa dibujar, eh, hacer las figuras y ahorrarme tiempo. Importante ahorrarse tiempo. Esa es eh, una pequeña inversión que tú puedes hacer. Pero al principio tú puedes imprimir o hacerlo a escala. Ya esas técnicas te las vamos a enseñar más adelante. Lo importante es eh, arrancar con algo. Bueno. Y. Y después que tú tengas ya tu precio por tu mano de obra, tú entonces vas a sacar tu aparte lo que tú gastaste en la piñata, lo que tú vas a gastar, perdón, en la piñata, entonces eso lo vas a dividir, si es posible, en dos o tres. Porque estamos eh, hablando del material de trabajo. ¿Por qué lo tienes que dividir en dos o tres? Yo lo dividí en tres. Eh, perdón, yo lo multiplicaría por tres. O sea, si yo gasté en material, ponte tú, bo, bo, a, a, vamos a hacer una suposición, gastaste mm, eh, 20 dólares o 15 dólares en los materiales. Eh, de esos 15 dólares en materiales, bueno, ponte tú que la piñata se llevó eh, 5 dólares en, en, en materiales. Yo digo, no, nada, esta piñata eh, eh, tengo que... Por los materiales, vamos a ponerle 15 dólares o, o 9 dólares, dependiendo cómo tú veas cuántas piñatas tú vas a hacer. ¿sí? Porque eso tienes que sumar de tu, tu horas de tu, tu mano de obra. ¿sí? Tu mano de obra más eh, los materiales que tú gastas y ponerle un, un doble, si es posible, al, a lo que gastaste, porque tienes que recuperar el material. Tienes que comprar el material que gastaste y material adicional para tener allí. En caso de que algo suceda, Ponte tú que, que de repente tú tuviste que hacer una inversión en comprarte este proyecto, por ejemplo, y tú, tú ganas, las ganancias que tú tenés, tuviste, tuviste que invertir allí, y te quedaste sin, sin, sin un fondo, pues el cobrar, poner un. un el, el cobrar el doble de material que no te permite siempre tener un stack de material allí a la mano. Bien, ese es un pequeño detallito que le estoy diciendo a ustedes, lo que a mí más o menos no me funciona. Puede ser que no sea lo mejor, pero me ha permitido siempre mantener material para yo trabajar tranquilamente y que no esté por allí. Pasando trabajo y, y rajuñando por aquí y por allá. Siempre es bueno invertir en, en material de trabajo. Si tú eres manualista, cómprate todo lo que tú necesites para que a la hora que te llegue un trabajo tú no te detengas. Tenga todo lo que tú tengas, lo que tú tengas a la mano para hacer tu piñata. Hace ah, movimiento de habilitarle de, del cordel también para las piñatas este es un cordel de, de, de como de plástico no, o sea, aquí no, no le sé no le sé el nombre <ríe> como le dicen aquí en Chile yo le digo allá un cordel de, de, de nylon en Venezuela pero no sé cómo le dicen acá entonces bueno esto es bueno yo lo pongo siempre doble yo nunca me confío ponerle uno solo Yo pongo doble este para que hagan su piñata mi amor entonces eso por ahora Espero que les haya gustado, denme su like, colaborenme porque estoy comenzando, a pesar de que tengo mucho tiempo, es primera vez que me estoy aventurando de lleno aquí a, a, a Facebook, perdón, a, a YouTube, perdón, Bueno, en Facebook también me pueden conseguir, en YouTube pues me estoy aventurando y me estoy arriesgando a perder ese miedo escénico y estar aquí y tratar de, de, de, de, de ver qué pasa. Eh, espero su comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa que deseen consultar. Eh, estamos a la orden. Pueden también revisar, revisar mis redes. Estoy en YouTube, estoy en Facebook y TikTok. Instagram también estamos Me pueden conseguir allá, como por fiesta. Y eh, ya, ya di pinta. porque qué? ¡Ah! Esa es una historia. Ya di pinta, también me pueden conseguir. Besos, abrazo, los quiero mucho y nos estamos viendo en el próximo video.